¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el marketing en alquiler vacacional, el marketing inmobiliario, y lo vamos a hacer con un experto en Revenue Management de alquiler vacacional, un pionero en estos temas, como es Pepsimo Torres, que es Revenue Manager y CEO de Preference Booking, una empresa que se dedica precisamente a estos menesteres. Y me vais a decir, ¿qué tiene que ver eh, el Revenue Management con el alquiler vacacional?, pues mucho, porque son las técnicas de marketing mediante las cuales podemos perfeccionar un producto inmobiliario y perfeccionar vía marketing todo eso. Pero mejor que nos lo cuente Pepsimo. Gracias por estar aquí, Pep. Muchas Buenos gracias días. a ti por invitarme. es cuéntanos un poco exactamente en qué consiste una tarea mm. de un, de un buen Revenue Management. Bien, mirad, eh, yo quiero primero aclarar algo muy importante. Cuando la gente habla de, de Revenue, muchas veces es cierto que su definición lo dice, pero cuando se habla de Revenue mucha gente piensa solamente en la gestión del precio de hacer pricing, cosa que para mí también es incorrecta. Uh, un Revenue Manager no solamente tiene que saber gestionar bien los precios, Sino que tiene que abarcar más áreas de, de, de es la comercialización de, de una casa vacacional. Uh, podíamos empezar primero por su imagen y por el branding propio de la propia casa. Uh, escogiendo un buen nombre, uh, escogiendo unas fotos que hablen por sí solas. Incluso hay una técnica uh, que hoy en día creo que no la está utilizando prácticamente nadie y para mí es importantísimo, que es eh, el poner iconos sobre las fotos. O sea, Es que la gente a, a día de hoy prácticamente ya no lee la descripción de la, de la casa en sí, sino que lo que quiere es visualizar la casa de forma rápida. ¿no? Porque no solamente están mirando una casa, sino que a lo mejor a la vez están mirando 20, 15 casas. Entonces tienen que poder visualizar rápidamente. Es curioso, perdona que te interrumpa, en este tema, en clickbaiting, porque en, en, en, en YouTube aconsejan, por ejemplo, que para conseguir más eh, clics sobre los vídeos sugeridos, pongas iconos, iconos, llames correcto. la atención. Es el mismo proceso, es audiovisual, llamar la atención proceso. de tu casa, no solamente la foto, sino también eh, pequeños trucos que hacen que el cliente pack. Exacto, claro. y siempre es importante añadir algo a la foto, que cuando el cliente lleva vistas 15 casas, se, se acuerde de tu casa. ¿Como por ejemplo? Pues, por ejemplo, poner una... Uh, uh, en, en, en mi caso, en su día, pusimos como una mascota, como un oso de peluche, que lo vestíamos de turista. Entonces la gente nos reconocía en su momento como la agencia del osito, ¿no? Entonces, cuando llevan 15, 15 casas viendo, dice ah, no, vamos a aquella casa del osito que me gusta me ha gustado, ¿no? Entonces es una manera de, de trabajar un poco lo que se llama la ínsula en neuromarketing, ¿no? Neuromarketing. Fija, fijaros bien que lo que dice Pep Simo, que es experto en revenue management, que no solamente incluye el tema del los, el pricing que... Es, es, es la parte más cerebral del marketing, sino también incluye la parte emocional. De decir, eh, emocional. Oye, te voy a llamar la atención, te voy a meter un osito y entre 20 fotos vas a ver el osito. Uh -huh. Correcto. Y vas sí. a ver el icono. Así Muy bien. Mira, y entonces otra cosa importante que podemos explicar es que el, eh, el revenue también tiene que estar a la vanguardia de las nuevas ten tendencias en lo que es eh, el viajar, porque definitivamente nuestros clientes viajan no vienen a solamente hacer un alojamiento. Entonces es muy importante que a día de hoy nosotros vayamos introduciendo experiencias. No solamente vendamos una casa por sí sola, sino experiencias de viaje. Dentro de esta experiencia estará nuestro alojamiento, pero deberíamos de empezar a crear productos de este estilo, porque es lo que va a demandar el cliente en los próximos años. De hecho, en, en mi propia casa, en, la que, en una de las que gestionamos nosotros uh, propia, estamos creando ya experiencias para el verano del 2019, experiencias como, por ejemplo, dentro de la propia casa hacer unas experiencias de té, por ejemplo, experiencia en, en también hacer degustación de cafés, o simplemente vosotros lo encontraréis como algo uh, un poco difícil, pero yo lo creo bueno, que, que con si va una familia con niños tengan la experiencia de cuidar una piscina. Porque hay muchos niños que están en, en, en grandes urbes en el centro de Europa que no tienen la posibilidad de hacer eso nunca, ¿no? Algo tan sencillo como poner uh, quitar las hojas que caen del día anterior, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que estas experiencias lo que hacen es que los propios niños al papá le digan al el año, el año que viene, no, no, no, yo quiero ir a esa casa. Entonces también estamos fidelizando en ese sentido. ¿eh? Estás mirando, uh, Pepsi. A través de Preference Booking, estás mirando realmente cada casa de qué manera puedes eh, persuadir, enamorar a, a veces la parte más débil, que es el, el niño. Entonces, ¿cómo puedo enamorar al niño? Eh, haciéndole partícipe de eso para que vuelva a pedir Mamá, quiero volver allí. ¿no? Correcto. De hecho, una de las acciones que empezamos a hacer en, en una finca que también gestionamos es que hacíamos plantar un, un árbol. Y poníamos el nombre de la familia con un con, con una plaquita en el árbol. ¿no? Entonces, uh, las familias, muchas de ellas repiten para ir a ver cómo, cómo está el árbol, si ha crecido, si no ha crecido. Brutal. Imaginación ¿Sí? al poder. Se trata de, de, de hacer volver a la gente, que es el principal, bueno, nuestro caballo de batalla, que, que bueno, aparte de que Pepsi y yo nos conocemos, somos amigos, eh, es una persona marketer total. O sea que se trata simplemente de eh, ser capaz de que la persona vuelva, que es nuestro principal cliente, porque nos da fastidiado eh, El marketing no es que te compres, sino que te vuelvan a comprar. Lo tenemos en casa, que es una casa de alquiler vacacional, lo enamoramos, le ponemos una plaquita al árbol. Exactamente. Por, porque, eh, no se trata de ven, te alquilo y te vas. Y te vas, no, no, no, Hay no. que currárselo un poco. Hay que currárselo, exacto. Y con eso no sigues todavía mejores precios, mejores precios. Te voy a decir por qué, porque no solamente conseguimos buenos precios, sino que nos aseguramos los revenues futuros. Que eso también es una de las obligaciones de un te revenue a, manager. Te a que repita. A que repitan o a que esa misma familia le diga a otra familia amiga, oye, ves a este sitio y podrás hacer lo mismo que hemos hecho esa experiencia que hemos tenido. Nosotros, Recomendaciones. ¿no? Exactamente. Entonces eso es importante. Es cierto que luego nosotros podemos ver la parte del revenue que digamos, tenemos, podemos hacer un revenue más dócil, más suave, en el cual hacemos un pricing, eh, y, y lo vamos poniendo por temporadas, etcétera, etcétera. O podemos hacer un revenue de guerrillas que se le llama, que sería eh, pues el estar luchando diariamente, in, semanalmente, el precio y cambiando el precio. Uh, para que nosotros podamos estar bien posicionados, ¿no? Uh -huh. Entonces a eso se le llama revenue de guerrillas, es esa guerra diaria pam pam, pam ¿no? Entonces, si bueno, lo, pero lo que nos dice es amigos es que uh, básicamente los hoteles lo están haciendo, están corrigiendo Correcto. los precios de minuto a minuto, minuto de a segundo uno. a segundo y él ha hecho algo innovador que es trasladar todo esa, esa ese excel enorme y ese trabajo científico de corregir precios al momento trasladarlo a un campo como es el campo del alquiler vacacional, en el cual eh, hay otros parámetros, pero hay, hay parámetros similares. Correcto. Y ese trabajo, o sea, por una parte es el hacer el, el de cada día y luego el de guerrilla, en el sentido de que, eh, por ejemplo, hablamos de dayketing, o sea, si hay en Alemania está el día de todos los santos alemanes hacer una acción ahí. Correcto, así. Vale. O si, por ejemplo, ves que, que la lucha bueno, de precios... No sé si, no sé si existe lo ¿No? no de los todos los santos alemanes. Pero... Tampoco. Pero, pero, no, ahora. pero sí que sí que existe el Pentecostés alemán y todo eso, que claro. es un poco lo que tú querías. Decir, claro, y ¿no? ellos vienen aquí a España, pues no. Nosotros aquí no tenemos Pentecostés. Pero, Exacto, pero ellos salen sí. en Pentecostés y, vienen... y este señor. Se adelanta a lo que ellos piensan y les pone antes unos precios adecuados y tú lo ah, no así, ¿no? Eh, así es, así sí, es, muy perfecto. Muy Puñetero. <risa> es realmente Ahí, vale. la función de un revenue, ¿no? Claro, Maximizar sí. los ingresos y así, y así de una propiedad. así se ve la diferencia de 200 días en vez de 100. Así se ve la diferencia entre cobrar 150 en vez de 100. Eh, Esas son las pequeñas diferencias que hacen, que hacen grande un negocio. Exactamente. Y luego es muy importante, hablando de precio también, Juanjo, que nos dejemos ya... ...de pensar en lo que cobra el vecino, en lo que tiene el vecino, en lo que... ...nosotros tenemos que hacer nuestros propios costes y en base a esos costes... ...generar nuestro precio, ¿me entiendes? Incluso... Un poco esto. ...a ver, es muy importante hacer un escandallo de precios, saber nuestros costes... ...saber dividirlo por la media de, de días ocupados que tenemos... ...saber eh, llegar a un respar eh, eh, y, y controlarlo semanalmente, mensualmente trimestralmente, y una vez que controlamos todos estos datos, tom podemos tomar muchas decisiones, ¿no? Entonces eso también es importante que lo hagamos. Y eh, eh, eh, hoy en día yo veo mucha gente que no lo hace a todo esto, o sea, eh, ella se, la, la gente se basa normalmente en lo que hace el vecino o lo que ve el otro, y a lo mejor no tiene nada que ver lo que tiene el vecino con lo que tienes tú. ¿No? entonces en este mundo del de, de alquiler vacacional aún estamos en digamos en esta poco falta de profesionalización que, lo, que Bien, nos hace pensar falta. que es un negocio que hasta hace una década no era un negocio de tanto volumen como es ahora en todo el mundo no era tendencia ahora es tendencia y al alta correcto. y que eh, hay una línea muy fina entre lo que es un particular y un negocio correcto que quizás no existía en los hoteles lo que se trata es de implantar en esa, en ese modelo particular implantar las mejores técnicas que usan en los modelos profesionales uh -huh. de hecho, es un, es un revenue management que viene de la hostelería del de, de mundo turístico de los hoteles, simplemente es aplicar de una manera profesional para sacar mal. No hay más. Que, no hay más que hacer eh, eh, aplicar eso, lo que pasa que claro, yo entiendo que es difícil para un particular que tiene una casa que entienda todo ese mare magnum, pero para eso uh -huh. hay profesionales como en este caso. Creo que es obligación de los property managers también ser docentes. Sí. Si Son property manager... Eh, a lo mejor pides demasiado, porque si entre toda la maraña, es difícil ser, hacer, hacer este aspecto de docencia. Bien, ¿sabes? pero yo te voy a decir la verdad, Juanjo, yo muchas veces no he llegado a un contrato con, con un propietario porque no ha entendido mi forma de trabajar. Mira, yo tengo que tener un, bar, un margen, y se lo digo muy claro a los propietarios, tanto eh, en subida de precio como en bajada de un 30%. ¿Por qué? Porque esa dinámica de precios, los precios nunca pueden estar estáticos en un canal de venta. Siempre tienen que ser dinámicos. De hecho, ese dinamismo nosotros llevamos al extremo que a veces, mmm, para posicionarnos, cambiamos 20 céntimos un precio de un día a otro, solo 20 céntimos, pero simplemente ese dinamismo hace que el canal de ventas te posicione. Entonces, claro, esto también es un trabajo diario, es un poco revenue de guerrillas, revenue de guerrillas eh, sí. etcétera, etcétera. ¿no? Os, os invito a que veáis la conferencia de Pepsi Motorres en un foro vacacional. Pulsáis aquí arriba, la veis aquí, y, y podéis ver el vídeo sobre esa conferencia. Creo que está entera y, y realmente, pues ahí expone muchísimo más que en este pequeño en este pequeño vídeo, de una manera muchísimo más más directa y con mucho más aprendizaje eh, para que lo entendáis y si os, ha, si os ha salido algún tema como el red pad o esos términos tecnológicos que, que comentábamos de marketing, ¿no? El tema del pricing sigue siendo eh, una una, una una asignatura todavía pendiente, ¿no? Porque pongo un precio, pues lo pongo a 100 y en temporada alta 200. Uh -huh. Hay muchísimo más recorrido. Muchi muchísimo más. O sea, eh, es que incluso de una semana a otra puede cambiar hasta de un 20 a un 30. Eso depende. Yo siempre lo he dicho, el precio. Realmente quien lo pone es el cliente Es la demanda del mercado No es el propietario uh -huh. Siempre basado en unos costes Y tienes que saber por eso Cuál es el punto muerto O el, o el o no sé si quieres utilizar otro término, el claro, punto, eh, punto muerto, eh, digamos, de tu negocio. Pero a partir de ese punto empiezo a ganar, a partir de ese punto empiezo a perder. Yo sé que no puedo pasar de vender a, a, a tal precio. Y a partir de ahí tú tienes que saber jugar con tu margen de beneficio y tienes que saber pues, que, que, que puedes subir o bajar los precios en base a lo que es la demanda. Como has dicho tú antes, en Pentecostés... Tú tienes que subir precios, evidentemente. Incluso si a la vigilia de Pentecostés, eh, tú ves que, que ya has vendido demasiado, eh, en las casas que faltan por vender, súbeles un poco. No tengas miedo, no bajes, porque en Pentecostés las vas a vestir. ¿Algunas, alguna otra, ¿Algún otro detalle o algún otro punto que tú quieras resaltar en este tema? Sí, hay, hay algo que yo escucho por ahí, gente, incluso he visto uh, debates sobre, sobre esto... Eh, ¿Qué es eh, la tendencia y la subida de, de, de turistas en los países eh, árabes o del Mediterráneo, del norte de África, Turquía, etcétera, etcétera? A ver si nos afectaba a nosotros y si nosotros ahora en Mallorca o, o en toda España, en, digamos, eh, deberíamos de subir o bajar precios. Eh, yo os digo y os doy un consejo muy importante. Eh, tenéis que resistir. O sea, los precios no los bajéis siempre siempre digo los precios hay que, hay, que, hay, hay, que, hay que seguir manteniéndolos Dónde tenéis que trabajar tenéis que trabajar en la imagen de la casa en, a, en que la casa sea un buen producto en que la casa mmm, tenga una buena visualización desde el exterior como hemos hablado antes con fotografías con iconos con cosas que, que realmente el cliente se sienta atraído pero es muy importante que también que lo que visualicéis Luego el cliente uh, lo capte al, al, al ir a la casa, ¿no? Eh, eh, quiero decir, no podemos engañar, engañar, la exactamente. Luego tiene que ser una realidad, ¿no? exactamente. Porque luego viene la opinión Correcto. del cliente, ¿no? Correcto. Sobre la opinión del cliente hablaremos en otro vídeo. En otro vídeo. Yo creo que esto ya es un buen aperitivo para seguir hablando de cómo mejorar la vivienda alquiler vacacional. Podéis contactar a través de este, este, esta web para para hablar con, con Pepe sobre otros temas que seguro que os, os va a, a, a informar. Os podéis también suscribir a partir de aquí en este, en este canal y por supuesto en estos vídeos que os ponemos al final de esta entrevista, en este caso hoy con Pepsimo Torres, Revenue Management y pionero en el Revenue Management en alquiler vacacional. Nos vemos en el próximo capítulo y seguro que dentro de poco haremos además algún tipo de formación en este tema tan concreto y tan en tendencia, en referencia, a Revive Management. Pésimo. Muchas Torres, gracias. Gracias. Gracias. Un placer, gracias.